este es el área de los Humanchu. Vamos a grabar un Burger King en Tokio. Vamos a ver si son igualitos a los de México no. De entrada, esta está en el segundo y tercer piso. Así es que vamos a entrar. Dice ahí que es para... Creemos que ahí dice que es para 108 personas, 86 fumadores y... No, 86 no fumadores y 22 fumadores. Vamos a ver cómo es un Burger King en Tokio. La entrada tiene la Whopper Que sale ahí en todos lados, creo Vamos a ver Taste is a king Dice ahí, Taste is king Entrada Entrada y... Vamos a ver qué tiene Lo veo muy normal. Hay una cheeseburger, una chicken burger, unos chicken nuggets, unas papas. Lo único que sí veo es el helado flotante. Allá en México no lo he visto, no sé si lo hay o no lo he visto. Y hay de melon soda. Está un pie belga de chocolate. ese no lo, no lo he visto en, en México tampoco esta es la Bacon King que le van muy, muy normal Double Whopper Bacon Cheeseburger Fresh Avocado Burger pues nada nada fuera de lo nada fuera de lo de lo normal qué vas a pedir no hay desayunos no hay desayunos aquí no hay desayunos No, no se ve nada raro se ve todo muy normal vamos a ver si el sabor es normal o en el sabor sí cambia la cosa y este es el área de los fumanchú entonces esos son, ahí caben 22 fumanchus y acá y ahí arriba 87 comensales ahí está el melón soda como debe ser sí. está bueno ¿eh? mm. El chocolatito adentro sabe sabe el chocolate como como muy sutil la Nutella muy muy muy sutil pero no es más, más chocolate de derretido mmm si sí está bueno y la hamburguesa pero la hamburguesa es muy normal Pero esa al parecer no hay allá, tocino y barbecue. ¿Qué tal está el sabor? Nada, nada, nada trascendental. Y el famosísimo melon soda. Y esta es nuestra experiencia en el Burger King. Nada fuera de lo común. Había, yo había visto que hay una hamburguesa negra, pero esa creo que solo es en ciertas temporadas. Creo que es en Halloween cuando sacan la hamburguesa negra. Yo pensé que la tenían todo el tiempo, pero no, no la vi. Adiós.